¿Cómo estás? Sí, bien, sí, bien. Bueno, entonces, ¿me puedes decir si tú eres de Bogotá o de otra ciudad de Colombia? No, no, no sé ¿Tú eres robo? Sí. Okay. sí. ¿Me puedes decir si en Colombia te han tratado mal por tu color de piel o nunca? No, ¿no? no si nunca es falso. O sea, en algún lugar ¿Puedes la hablar porque son más de el... rato, <risa> No, pues en algún lugar sin probar discriminación. ¿Sí? ¿Qué te han dicho? palabras ofensivas o...? De todo. O te miraron mal o...? No, de todo un poco. ¿De todo un poco? ¿Y tu familia le ha pasado algo similar también que se hayan insultado o cosas sí. así? Sí, ha pasado. Ah, ¿y, y tu familia, si no es indiscreto, es ¿de dónde todos son de Bogotá o de qué parte de Colombia? Tomaco y Tulu. Ah, Tomaco, sí. ¿Cerca de pasto? de, sí, de la línea. Ah, ¿y, y entonces cuando tú vas a a visitarlos, ¿allá saben muy bien que en Bogotá tratan mal a los ajos o... o tampoco a todos. ¿no? So, no, que... Cómo? Por la analogía pues ya uno sabe, uno nunca la tiene fácil Sí, nunca o sea, es fácil Solo tener esta melanina, eso no, no es fácil y pues bueno, que las cosas han cambiado Sí, nunca ha sido fácil, y no sé sí la o sea, hasta que la gente como que saque ese sesgo de la cabeza de que el color de piel negro es algo malo, igual sí. sí, igual, todos somos iguales aquí adentro, es lo que importa, ¿cierto? Ah, listo, ¿y tiene sí, un mensaje para decir a YouTube, a los colombianos, algo así? No, ¿no? No, no, Pero igual todos no todos son así, ¿cierto? O sea, no sí. hay que generalizar No, no, no, ¿no? no generalizando, obviamente. Sí. Siempre hay... Sí eso sí hay gustos también, porque por ejemplo, bueno aunque no tiene nada que ver con el racismo, pero por ejemplo, hay muchas chicas que les gustan los hombres morenos, otras que les gustan blancos, etc. Eso es lo bueno, ¿cierto? Ah, listo, entonces puedes saludar y decir au revoir. Au revoir es en francés, adiós. Au revoir, au revoir. Ah, listo, muchas gracias. <risa> listo. Gracias, Salud. hasta luego. Vale. Hola a todos, estoy con... ¿cómo se llama? Eh, Harold, Harold, Córdoba. Harold Córdoba, sí. Listo, entonces... En este canal vamos a ver cómo se sienten los afrocolombianos en Colombia. Entonces, ¿me puedes contar, Aaron, tú de qué ciudad eres? Yo soy de Ismina Chocó. ¿De Chocó, cierto? Sí, del Chocó. ¿Cuánto lleva en Bogotá? En Bogotá llevo tres años. Tres años, listo. ¿Me puedes decir si te parece que la gente en Bogotá es un poco desagradable, desagradable con la gente que es de color negra? Sí, la verdad es que a través de aquí, eh, aquí en Bogotá se ve mucha discriminación racial. Ajá. con respecto a los afrodescendientes, ¿no? Sí. Pero la verdad que habemos personas que tenemos muy claramente lo que queremos y a, a qué vinimos acá, ¿ya? Y pues no le paramos muchas bolas a eso porque la discriminación, de, o sea, siempre existe y existirá. Pero de todas maneras, cuando usted es inteligente y capaz de manejar sus, las situaciones, pues uno no le para muchas cosas a, no le a, muchas, a, esas, a esas cosas. Ah, ya. Sí. Y, y aquí entra milenio pues la verdad que hay muchas dificultades respecto a eso, ¿no? A color de piel, eh, color de raza y muchas dificultades, ¿no? pero siempre no tiene que estar a sobrepasar eso y tiene que ser un inteligente y sí. capaz de manejar todas esas situaciones Si, sí. entonces ya por ejemplo te insultaron de negro, o, uh, chocuano, cosas así, te dijeron? No si, sí, me dicen eh, por si, sí, más que todo me, por el color de piel, por el racismo, no? Sí. El color de piel es lo que más me, me trata de ofender, pero la verdad es que yo soy pues, no muy inteligente ¿sí? Y yo sé, ya manejo esta situación y ya sé cómo las cómo la, la, la, la tolero y cómo las la puedo manejar para no tener discrepancias ni, ni inconvenientes con las demás personas. Ah, listo. ¿Y te, se fue complicado para ti encontrar trabajo en Bogotá? No, la verdad es que yo aquí llegué bien recomendado. ya. Yo, tra, yo trabajo en Tunja con el Instituto Nacional de Días y un ingeniero que, muy amigo mío pues me, me trajo acá. ese se vinculó como su gerente de, de Transmilenio y la verdad es que tuvo la oportunidad de de mi mamá y detrás de mi, por la verdad, por mis capacidades, mi formas de ser y mi, mi humildad y mi comprensión con la verdad persona y me dijeron que, que me incorporaran a Transmilenio y ya en Transmilenio yo he ido para ocho meses Ah, listo, y a tus familiares o amigos negros ya les ha pasado que un hombre los insulte o por ejemplo que busquen trabajo y por ser negro le dijeron que no No, mira aquí sí, aquí por ser negro sí han tenido dificultades aquí en la estación de Transmilenio ya sí pero la verdad que yo siempre he, como, eh, he entendido entendí comprendido eso, yo trato de, como en la seguridad, yo trato de tratar de, de, de, de, de intermediar en eso para que las cosas no se vayan a, a mayores. Sí. Pero la verdad que el, el termineño se ve mucha discriminación racial, se ve muchos problemas, muchas dificultades, mucha intolerancia, mucha incomprensión. Yo creo que el sistema que lleva a la gente para que la gente viva así... Eh, eh, enojada alterada por y por, le, por el sistema de la ciudad también sí mm. ah, y, y en el Chocó la gente les da miedo ir a Bogotá por el racismo o, o, o les parece que no hay racismo aquí no no en el Chocó aquí, aquí en esta ciudad hay muchos chocuanos, la verdad sí. es que hay muchos, muchos chocuanos profesionales trabajan de diferentes labores y, y, y hemos sabido comprender y tolerar todas esas cosas no la verdad es que nosotros nos hemos influenciado por ese problema. Sí. Y el cuando es muy inteligente, el cuando es muy capaz, el cuando es muy estudioso y el cuando el que viene aquí en Bogotá, viene, sabe qué viene y, y sí. somos profesionales casi todos. Sí. Y ahora al revés, al revés, ¿te parece que en el Chocó les da miedo los blancos por ser a veces racistas y los, los tratan a veces mal para como desquitarse, te parece o no? No, no en el Chocó no, no, el Chocó no hay, no se ve. Tanto no porque allá hay mucha, mucha gente de Risaralda, mucha gente de Antioquia, que sí. venga, ya, entonces ya ha hecho, los ya maneja mucho eso, porque allá está muy mezclado la, la, la raza de los Ah, listo. Mm. Listo, entonces te agradezco mucho, Aaron, y entonces si le ha gustado el video, no olviden poner like y suscribirse. ¿Puedes decir au revoir a los suscriptores? Oh, au revoir. Oh, au revoir. Y ahora, merci. Merci. Ah, listo. Bueno, muchas gracias. <ríe> yeah. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias ¿Cómo es su nombre? Ana Patricia Martín ¿tú? Ana Patricia Listo, entonces, eh, tengo muchas preguntas para usted ¿Usted de qué ciudad es primero? ¿De Colombia, de Bogotá, de qué ciudad? Eh, de Cali de Cali, el Valle del Cauca, ¿cierto? Aunque okay, le quería hacer preguntas si usted ha sentido a veces discriminación o racismo aquí en Bogotá por su color negro o nunca. Claro que sí, aquí en Bogotá existe mucho. ¿Y sí, más, ¿no? sí en, en muchas partes donde se da uno cuenta, ¿Sí? sino que en el caso mío, uh -huh. que que soy neutral, no le paro bolas, hago como si. Sí, usted no... es muy fuerte entonces pero, pero siente sí. como malas miradas o procedía uh, ya tu trato de gente que le llama. Claro, cosas, palabras que lastiman, y dientes, pero no. Están las para eso. Sí. ¿Y usted tiene familia también afrocolombiana aquí? Sí, ¿Y sí ¿Les mis pasa hijos, lo mismo? Sí, mis hijos. ¿Y son también por su color? ¿Y ha pasado en el colegio? Sí, se burlan de por su color, ¿qué sí, es así? Sí, les dicen cosas similares, negro, o así por el estilo. Bueno, pues les digo, no les no paren por que la gente habla demasiado y esa es la, la gente que dice esas cosas, son, se, en su forma de ser se sienten mal y por eso claro. sacan, eh, su, se expresan de esa manera porque en el fondo están sintiendo muchas cosas peores que las claro. están Sí, es verdad. ¿Y, ¿Y pasa el efecto contrario o no? Por ejemplo... Digamos en Cali la gente a veces siente que los blancos los tratan mal, entonces a veces como que no se quieren tampoco y chocan no? porque en Cali prácticamente esa ciudad ahora hay más negros que blancos. ¿Sí? ¿no? Sí, sí, definitivamente un sapo para donde usted mire, donde vaya. Uh... Esa... Sí. Sí. sí, es que también en Europa hay mucho racismo contra los afro, los afro también. Francia, por ejemplo, hay muchos africanos que llegan también, tal vez son maltratados. Ajá. Pero la gente debe entender, cierto, que un negro, un blanco es la misma persona. O sea, sí, no ser alto o sí, bajo es lo mismo, cierto. Ajá, sí. sí, entonces, es triste, pero felizmente me imagino que no todos, felizmente, son así de malo, cierto. No, hay unas personas que son muy agresivas, pero lo que sí uno se ha dado cuenta, que en sí, el más racista es el negro en sí y es más racista entre nosotros mismos que un blanco. Ah, sí, pero sí, los ellos se tratan mal entre ellos a veces yo también. No me he dado cuenta mucho sí. de eso porque eh, se expresa de una manera, pero cortante, de una manera sí. que ofende ah, y sí. es bien bien duro. Sí, imagino. Uh -huh. Ah, listo, entonces les agradezco mucho por la participación bueno, en el canal. Sí. Entonces, voy a decir a los suscriptores, au revoir, ellos son francés. Au revoir. Listo, muchas gracias. Si les no gustó el video no olviden un like y suscribirse al canal. Hasta luego. Hasta luego que